De, de reestructuración. Entonces, ellos están planteándose eso. Y por otro lado, hay una querella colocada por un grupo de ahorrantes de acá, que no son todos, pero sí un grupo importante, y esa querella no se le ha dado seguimiento. Si se tratara de ese grupo que fuera a, a la policía, en vez de la policía debía de ir al Ministerio Público, porque ya está en manos del Ministerio Público. Hacemos. Pero bueno, era lo que tú decías. Eso representa o indica que hay interés en continuar... De, exigiendo y defendiendo lo que realmente le corresponde a ese grupo de afectados a ese grupo de estafados bueno señores vámonos entonces al tema al tema colectivo del día de hoy miren eh, el candidato a la alcaldía del distrito nacional por el partido revolucionario dominicano señor Hugo Veras renuncia el presidente del partido alega Miguel Vargas Maldonado me refiero desconocer dicha decisión. Fue confirmada la renuncia de Hugo Veras como candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Dominicano. El vocero del dirigente político Hugo Veras confirmó este lunes que renunció a la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano PRD. La información que aún no se confirma es si Veras apoyará al PRM como se rumora. Yo entendía que no eran rumores, creo que había habido un acto público. No, él, todavía. Todavía no lo ha habido. No. Ok. Se dice que es hoy, Exacto. que él va a presentar una rueda de prensa y va a ser un acto público. Bien. Pero, Pero ya le, presentó la renuncia. La renuncia. Sí, vía, ahí, la, vi, vía ahí, ahí la estamos poniendo. Eh, en este orden, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, alega que no ha recibido información. <risa> Pero, ¿y, Esta ¿y, variable este a pocos días de la realización de las elecciones municipales sabe. ¿Podrían sacar a relucir una debilitación continua del partido revolucionario dominicano? La, la respuesta es positiva a esa pregunta que, hace, que se hace aquí Definitivamente el PRD se ha convertido en una entelequia Cada día más se reduce, cada día más se va achicando Y solo quedan las siglas y queda la historia, lamentablemente. Mira, eh, pienso que eh, la decisión de Hugo Veras eh, de salir y de dejar la candidatura eh, a la que estaba eh, aspirando, aspirando a, por el partido PRD, me parece que es acertado. Pues lo primero no iba a ganar y no tenía la capacidad, vamos a decir, tanto económica, el proyecto propiamente, competir con un Domingo Contreras Contreras, competir con una Carolina Mejía. En un partido como el PRD, como bien dices, una entelequia de, de partido, Miguel Vargas, acabó con este partido que era el más grande del país. Y decir que sumarse cuando él hace referencia, y tengo la, las frases que él decía por acá, le da gracias al emprendedor David Collado por haberle abierto las puertas a una nueva generación que creen hacer política de forma diferente, apostando a la transparencia, a la ética y a los buenos valores. Dice Hugo Veras, gracias por permitirme desde hoy a formar parte de tu equipo político. Y es interesante entonces preguntarse cuando él se refiere eh, gracias por permitirme a formar parte de tu equipo político se refiere a Collado sí. y Collado es PRMista. Sí, es PRMista pero cuando se habla de un equipo político en torno a una figura se supone a la gente que trabaja con él en torno a un proyecto es básicamente eso y sabemos que en el caso de David Collado eh, hasta ahora eh, no tiene ningún proyecto propiamente ya por supuesto ni de ser candidato eh, es lo que entendemos y eh, lo que él ha estado haciendo, lo más que se ha visto en el caso de David Collado es el apoyo a la candidatura de Carolina Mejía eh, mucho se especula que cuando se iba a ser candidato presidencial por otro partido que si será el vicepresidente del PRM con Luis Abinader y todo esto, pero propiamente como que Collado no está definido en una cosa de lo que haría o de lo que será. Bueno, bueno. mira hay algunas cosas que se dejan a la especulación. Sí. Lo que sí es que va a ser noticia cuando suceda. Y ya lo que está faltando es el mes de marzo. Es el tiempo límite para que ya tengan que inscribirse los candidatos a vicepresidentes. Hugo Vera dijo sobre su renuncia que en política hay cosas que se ven y otras cosas que no se ven indicando que no se puede ser siempre el protagonista de la película y al leer hablar a, eh, de la manera que habló y también de darle las gracias a David Collado y a su equipo por abrirle las puertas indudablemente que va eh, ya forma parte de, de esa estructura y antes de ayer eh, David Collado estaba con Carolina en una marcha caravana en Santo Domingo que fue histórica, fue, fue mayoritariamente apoyada y apoyado los dos y él está integrado en la candidatura de Carolina, que deja mucho que, que decir a la oposición. Con esto, eh, el PRD pues... Uno de sus mejores actores en esta contienda electoral, que era U Hugo Vera, pues sale de la contienda. Creo que fue lo mejor que hizo. Y, y se, para mí era algo extraño que un joven, eh, un joven con futuro político, con, futuro con, político, con actualidad, emprendedor, emprendedor, con una propuesta maravillosa, déjame sí, decirte, señor. una buena propuesta de la alcaldía estuviera eh, litigando ahí en, en el, el PRD. <risa> Esto manifiesta el descontento que hay, el rechazo que hay de lo que es el PRD y lo que ha significado en los últimos años. Ha sido utilizado como bisagra para hacer grandes negocios, ya lo dijo Guido Gómez Mazara, y también ha sido <coughs> utilizado para distorsionar con eh, acciones antimorales, podemos decir, o malsanas, la voluntad de, de, popular la, y, y el derecho de ejercer el voto. Inclusive, cuando aquí vienen algunas de sus autoridades, lo único que dicen es que nosotros estamos encargados de tales y tales funciones, funciones eh, que son cuestionadas. La misma Junta lo cuestiona, la misma sociedad lo cuestiona, y ellos se han dedicado a eso, a hacer eh, la parte asquerosa y fea de la contienda electoral y ya hoy lo que hay es una entelequia, ya ahí prácticamente no queda nada. A Miguel Vargas que se aproveche estos últimos eh, meses de grandes recursos que tiene que entregar en la Junta Central Electoral porque ya en la contienda municipal y también en la contienda presidencial son muy pocos los votos que van a sacar y va a tener eh, poca incidencia para que le están dando esa millonada que le dan en un partidito que prácticamente no tiene gente. Y él va a tener que verse con la realidad, con lo que ha hecho con ese partido. No me imagino qué hará... Bueno, Miquel Vargas es un empresario eh, de toda la vida. Eh, sí, y eso es lo que ha hecho en la política. Pero claro. luego de que salga el partido del de, oficialismo, el PLD, al cual él está amarrado y ha amarrado este partido revolucionario... Eh, dominicano, o sea ¿en qué va a quedar la figura de este señor y todo el peso que carga encima de destruir este partido lo que fuera uno de los más grandes de nuestro país tenemos las declaraciones ahí que leía de Hugo Veras en torno eh, o a la, dándole agradeciéndole a David Collado por el apoyo y, y lo que decíamos él se suma a este proyecto al equipo de de Collado ah, y al PRM, sí. Va, está apoyando a Carolina porque irse al equipo de Collado es apoyar a Carolina de manera habría automática. Que, ¿no? Sí, habría que ver, eh, por ejemplo, hoy supuestamente es a las 10 que estará emitiendo la rueda de prensa, si sí, se sumará a las calles, a los mano a mano, a la candidatura eh, uh -huh. De Carolina Mejía Como vimos apoyado el fin de semana Yo Oye la palabra de Miguel Vargas Oye la palabra de Miguel Vargas ¿Podemos venir 34 acá? regidores del PRD tres regidores de moda y la, vice, y la candidata a la vicealcaldesa Pasan a apoyar la candidatura a Domingos Contreras Y a, a siguiente cita él, Cito lo que dice Miguel Tilda Hugo Vera De Tránfuga. Irresponsable y, y aventurero. ¿Quién es Tránfuga? Miguel Vargas. Y también esas personas que se van también con, con Domingo Contreras, ah, pero también sí, son tránsfuga ¿verdad? También son tránsfuga y aventurero irresponsable, y ¿verdad? Porque no solamente se le puede llamar tránfuga, irresponsable y aventurero al que se ha ido con el otro, también el otro que se ha ido con el otro. Claro, Entonces, claro. si hay una cosa que Miguel Vargas ha sabido hacer, es eso. Y parece que le picó porque eso le va a quitar muchos votos. Bueno, sí, sí. uno de los errores de Peña Gómez, Peña Gómez era un hombre muy interesante en muchísimos aspectos, pero tenía un problema y es que a veces primaba el corazón frente a la razón. ¿De dónde viene Miguel Vargas Maldonado? Bueno, de una amistad muy profunda con Peña Gómez y sobre todo que subvencionó en gran medida muchas de las actividades, subvencionó económicamente en gran medida muchas de las actividades del líder eh, máximo del Partido Revolucionario Dominicano. Eso permitió que eh, Miguel Vargas Maldonado tuviera opción de tomar algunas eh, decisiones o ayudar a tomar algunas decisiones o ser partícipe de algunas decisiones dentro del PRD. Recuerdo una vez que se candidateó para síndico de la capital. Y, tu, y la capital la llenó de letrero. Miguel Vargas Maldonado la llenó de arriba. Sí, me abajo. acuerdo, sí, me acuerdo. Y la gente se preguntaba quién es, porque nadie lo conocía. Miguel Vargas sí. era un personaje oscuro, sencillamente porque simplemente era una especie de soporte económico de Peña Gómez, a su amigo. Encargado de finanzas también. Encargado de finanzas, y eso hizo que el partido, que el partido al final quedara en manos de Miguel Vargas, porque de alguna manera todos veían en él la persona que soportó al líder durante mucho tiempo. Y esa razón, y eso hizo que este señor se apoderara del PRD. Y como decía Carolina, Miguel Vargas no es político, es comerciante, es sí. empresario. Y, y no multimillonario, que... producto de su actividad de ingeniero constructor, muy relacionado con los grupos de poder económico y los grupos de poder político, y eso lo ha, lo ha convertido en lo que es hoy. Él es el ametrallador del PRD, es decir, el destructor del PRD. Sí. Y ah. del PRD queda nada más Miguel la historia, Vargas, el único que queda es él. o sea La historia y las siglas, eso sí, sí queda del PRD. Y Miren, lo que me preocupa, oye que lo que me preocupa es el símil que se puede dar... El, el PRD obliga a renunciar a todos sus candidatos sí, en el Fulvio. Distrito Nacional. Sí, lo que yo expresaba. Exacto. Entonces, bueno. ¿qué es eso? O sea, eso no es transfugismo. Él no está invitando, aún dentro de esta alianza, pero está sí. invitando y obligando, peor aún, a que las gentes que tenían sus aspiraciones dentro del partido pasen a apoyar a, a este señor. ¿Cómo que obliga a renunciar? ¿Qué significa? Es lo que decía Fulvio, o sea, que dejen la candidatura. Sí, que dejen la candidatura. Ah, ok, perfecto. Sí. perfecto. Todos los que son candidatos a regidores. Mira, en el día de ayer yo envié una imagen que no pude, que no pude porque salí del programa antes de que terminara, muy temprano. Esa imagen, lo que me preocupa es el símil de lo que pasó en el PRD, lo que ha pasado en el PRD, me preocupa para el PLD. Y ojalá pudiéramos ver una imagen que yo envié a la tableta. En sí. lo que buscan la imagen, tableta. en lo que buscan la imagen, yo te voy a poner en contexto con uh -huh. algo que escribió Gedeón Santo. Uh -huh. Gedeón Santo, que fue uno de los principales funcionarios de, de Leonel Fernández. Sí, sí, Él dice... El, el último que, cargo sí. que asumió fue el de Indotel, creo. Sí. El quiebre histórico y el rumbo perdido del PLD, escribe Gedeón Santo en el listín diario. Lo insto a que lo, lo lean, a que, es. que lo busquen. Lo no que sí, sí. Por lo que... Por lo que con honda pena solo me queda decir que el PLD que, for, que me formó y al que por 40 años me entregué ha dejado de existir, quedando solo unas siglas huecas perdidas en un laberinto de divisiones y la, oscuridad, y la oscuridad del que no se sale jamás. Gedeón Santo, en su escrito, quiebre histórico y rumbo perdido del PLD en el listín diario, lo invito a que lo lean. Bien. Yo acabo de enviar la, la imagen eh, Va por ahí mismo, va por el mismo camino Es un tweet De Pablo Macini, mírenlo ahí sí, me gustó Si no es demasiada la molestia Ni le quita mucho tiempo A ver si alguien puede Explicarme de dónde carajo Le han entrado al PLD Estas ganas tan terribles De salir del poder Yo le agregaría estas malditas ganas Tan terribles de salir del poder Y lo dice a propósito de la imagen de Félix Rodríguez bailando en un evento del candidato a presidente a del partido de la Liberación Dominicana. No, la Yo te digo de la candidata. Yo ¿sí? digo sí de la candidata síndico, pero estaba estaba Gonzalo, Gonzalo, sí, estaba claro. aquí. Pero bueno, eh, en definitiva, independientemente de todo, hay amores que matan y eso tiene que entenderlo en política. Eso se entiende perfectamente y lo entiende Félix. Yo aquí defendí cuando eso pasó el momento, En el momento defendí el hecho de que Él tiene derecho a hacer campaña Ahora, lo que no tiene derecho es A dañar la imagen del PLD Por su dañada imagen sí, pero Yo que no estoy PLD diciendo Oye, yo quiero aclarar esto, yo no estoy diciendo Que Feli es responsable de lo que Se le acusa, pero la gente Tiene la percepción y es para la gente Que trabaja un partido político Mira, es lo que decía Carajo, Sí, es lo que decíamos Tú dices, bueno, eh se daña la imagen del PLD con una figura, con una figura que carga sobre sus hombros una gestión donde hubo un desfalco. O sea, eso no se puede discutir. La situación está ahí. De que sea culpable o no, pero fue en su gestión. Supongamos que es inocente. Pero fue en la gestión de él donde se desaparecieron estos millones de pesos. Que aún la justicia hoy día no ha podido emitir una sentencia definitiva en torno a este caso. Y cierro diciendo, o sea, es la desesperación que tiene el PLD de permanecer que los está conllevando a cometer este tipo de locuras políticas. Tiene que ser porque como una persona que tiene en sus espaldas esta carga moral de una gestión terrible con un desfalco, con un tema de corrupción claro, abierto, en lo que sucedió en la gestión de Félix Rodríguez. Este la gente, o hacen ellos, arman o crean un escenario diciendo que lo estamos recibiendo, que lo estamos aplaudiendo, que llegó papá, con la candidata alcalde de San Francisco de Macorís y el candidato presidencial de la República Dominicana. Por Dios, Dios hay que cuidar las formas. Yo voy a decir públicamente algo aquí, y estoy dispuesto a aceptar lo que sea. El que está manejando... La, la, la publicidad de Milé dijo, la un idiota, es un idiota. Es un idiota el que está manejando la publicidad. De Núñez. Hay que cuidar la forma Pero mamá, claro, hay, que cuidar, la hay forma. que cuidar la forma En política hay que cuidar la forma Porque usted trabaja para un público abigarrado definió, Que piensa y cree de manera diferente definió Usted la tiene la que candidatura, saber Lo que le lleva a ese público definió Que usted haga una vagabundería después Cuando usted sea funcionario, eso es otra cosa Pero mientras tanto, para ganar el voto Hay que ganarse a la gente Y la gente no se gana de esa forma Af Quien está manejando eso es un estúpido Definió y afirmó eh, la candidatura De Siquio N.